Si quieres continuar con tu pérdida de peso y adelgazar más rápido, una buena opción es que empieces a desintoxicar tu cuerpo. ¿Quieres aprender a hacerlo? Entonces te invito a que juntos lo descubramos en la siguiente cápsula. 1. Dile adiós al gluten. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Kansas, señala que los productos ricos en gluten contienen ingredientes artificiales que lo único que van a hacer es que tu metabolismo sea mucho más lento y también ganas muchas toxinas. Así que elige aquellos que son libres de ese ingrediente para obviamente cuidar tu salud y figura. Número 2. estírate. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Yoga, un gran aliado para tu figura y eliminar las toxinas que tu cuerpo no necesita es que empieces a practicar ejercicios en donde ganes flexibilidad, como puede ser el yoga y el tal chi. Al hacerlo vas a oxigenar todo tu cuerpo y vas a hacer que tu metabolismo sea mucho más rápido, por lo cual vas a sentirte y verte mucho mejor. Número 3. elige cosas verdes. La ciencia confirma que alimentos como las uvas verdes, que son ricos en fibra, van a ayudar a depurar tu organismo y a mejorar tu digestión, otra forma de hacerlo es que elijas también vegetales o verduras como los berros, las algas o las espinacas, ya que de esa forma vas a eliminar hasta en un 20% las toxinas que tu cuerpo no necesita. Número 4. Suda. Los expertos en fitness confirman que a través del sudor vas a liberar gran cantidad de toxinas y de células muertas de tu cuerpo. Una buena opción obviamente es el ejercicio, pero otro aliado de tu figura es que también practiques de vez en cuando alguna actividad como el sauna o el temazcal para esa forma de depurar tu cuerpo por dentro y por fuera. Número 5. Reduce el consumo de carne roja La Universidad de Harvard confirma que las personas que consumen en demasía carne roja tienen más toxicidad en su cuerpo que quienes prefieren pescado o pollo, así que una buena opción es que la ingieras solamente una vez a la semana. Además, es importante que la acompañes por vegetales crudos y también por agua para depurar todas las toxinas que ingieres a través de este alimento. Mi nombre es Eyanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.